Si bien es cierto, hay amores del pasado que dejan una huella imborrable, que hace que recuerdes aquellos buenos momentos vividos a su lado. Y hay otros amores por quienes derramaste muchas lágrimas que no quieres volver a recordar. Y para ti es tormentoso tener que observar a esa persona mientras duermes. Pero déjame decirte que tener este sueño no es coincidencia, y que te dice que algo está pasando en tu vida. A continuación te mencionaré los significados de este sueño sueño. Problemas de comunicación en tu relación. Si tienes una relación actualmente y en vez de soñar con tu pareja actual sueñas con un amor del pasado, puede significar que tienes problemas de comunicación con tu pareja actual y que podrías estar extrañando inconscientemente a la otra persona. Aunque también puedes analizar si es que tu novio tiene rasgos similares a los de tu ex, lo cual podría estar causando que lo recuerdes. Carencias afectivas Si has soñado con ver a tu amor del pasado con otra persona y eso te molesta, esto indica que tienes carencias afectivas o te sientes inseguro con tu pareja actual. Emociones reprimidas Refleja los sentimientos que aún tienes o tenías por esa persona Y que eran muy fuertes Por ello es necesario que si estás negando amar a tu ex Reconozcas lo que sientes Lo aceptes y lo superes De lo contrario esa persona seguirá apareciendo Asuntos pendientes: Cuando recordamos mucho una persona, es porque sentimos que quedaron asuntos pendientes. Esta es otra de las razones por las que puedes estar soñando con esa persona, pues aún no hay algunos deseos que no pudieron cumplir estando juntos. Deja vu. Debes analizar tu vida actual y las situaciones por las que estás atravesando, pues puede que estés pasando por una experiencia muy similar a alguna que hayas vivido con tu anterior pareja, por lo que de esta manera buscas solucionar las cosas sin tener que cometer los mismos errores que antes pudiste haber evitado. No lo has podido superar. Es una persona que marcó tu vida y aunque le intentes negar o olvidar, tu subconsciente te lo recuerda. Por ello revives esos viejos recuerdos en tus sueños. Tu antiguo amor no te ha olvidado. Si has soñado en una escena romántica con tu amor del pasado que se parezca a algo que vivieron juntos, indica que esa persona tal vez aún recuerde ese momento especial que significó mucho para los dos. Repetición de errores. Si sueñas que un amor del pasado te está regañando o dándote consejos, indica que estás cometiendo los mismos errores que te hicieron fracasar con tu anterior pareja y te advierte a cambiar porque tu actual relación podría fracasar también. Falta de pasión. Si has soñado con tener intimidad con tu antiguo amor, este sueño te dice que nunca has vuelto a sentir con nadie la pasión como la que tenías con esa persona. Altas expectativas Otro de los significados de soñar con un amor del pasado son las altas expectativas de tu vida que no te permiten alcanzar tus sueños. Este sueño te invita a que pienses sobre tus sueños y tus deseos, pues puede ser que las expectativas que tienes sobre algo son elevadas y eso te interrumpe en el camino. Analiza si hiciste algo de tu pasado de lo que te arrepientas o no te sientes orgulloso para no volverlo a repetir. Cabe mencionar que todos los sueños no siempre fungen como premoniciones de lo que va a ocurrir, pero sí nos pueden ayudar a despertar para mejorar algún aspecto de nuestra vida. Y como ya vimos, soñar con el amor del pasado no siempre significa algo negativo. Al contrario, el lado positivo de este sueño es que puede ayudarte a que no vuelvas a cometer los mismos errores que hiciste con esa persona.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 video